Buenos días a todas y a todos. Eh, esta es una entrevista exclusiva del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Y hoy tendremos el agrado de dialogar con Álvaro Esteban Popac, quien es el actual Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. El señor Álvaro Pop es Maya Quechí, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y su carrera siempre ha girado alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, llegando a ser experto independiente y presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, en el periodo entre 2011 y 2016. Nos acompañan para la realización de la entrevista, desde Sao Paulo, Brasil, Vanessa Martina Silva, quien es periodista de Diálogos do Sul. Desde Managua, Nicaragua, Glery Silva, del equipo de comunicación de Jubileo Sur Américas. Y desde Buenos Aires, Mariano Quiroga, periodista de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Moderará desde Córdoba, mi persona, Javier Tolcachier, por el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Muy buenos días. Como decimos en mi idioma, que quiere decir si lo traducimos de manera literal, mi corazón está muy contento y muy dulce, como espero que estén de ustedes el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, sin más, eh, vamos a comenzar con algunas inquietudes, algunas consultas que tenemos para hacerte eh, en relación a la situación actual de los, de los pueblos indígenas, sobre todo en el, en el contexto dramático de la actual pandemia del COVID-19 eh, que sufre nuestra gente toda, ¿no? Entonces, damos el paso a, a la compañera Vanessa Silva desde el Brasil. Adelante, Vanessa. Hola, buenos días a todos, todas. Hola, Vanessa. Un gusto, un gustazo estar aquí hablando con ustedes. Bien, eh, en cuanto a brasileña, me toca cuestionarlo y conocer. ...tus reflexiones al respecto de la situación de los pueblos indígenas en Brasil. Nosotros sabemos que Brasil vive un momento muy particular en que hay una, una duda, hay cuestionamientos al respecto del coronavirus y de la existencia misma de, de este virus, de esta enfermedad COVID-19. Y en la, en la región amazónica de la Amazonía brasileña, donde está ahí Manaus... Eh, donde está Belén, en el estado de, de Amazonas, de Belén do Pará y otros en la región norte del país, en donde la gente tiene que transportarse en embarcaciones donde llevan muchos días eh, y tenemos ahí ya una situación de contagio de la población indígena. Me gustaría conocer las reflexiones que, que tenés al respecto de Brasil de esa población que está muchísimo vulnerable y sin las políticas públicas adecuadas en ese momento. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, eh, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, eh, luego de todo este fenómeno que se, se empieza a dar en el mundo, y que afecta a América Latina, nuestra preocupación por los pueblos indígenas eh, fue una de las razones fundamentales, fue la razón fundamental por la que se creó la plataforma indígena regional para combatir precisamente la pandemia. Esta plataforma está integrada por organizaciones de todo el continente, eh, la mayoría aglutinada en el foro indígena de Abya yala pero además otras organizaciones. Y en ese sentido, la preocupación circuló en, en, en la pregunta inicial sobre qué está sucediendo, en qué situación estamos. Y precisamente a raíz de eso se hace un primer informe que hace un vuelo de pájaro, como diríamos en, en, en, en, coloquialmente, y nos da una fotografía de lo que está sucediendo en América Latina. Cuando nos detenemos en Brasil, este, tiene problemas similares que en toda América Latina. El primer problema que se, que se plantea, que se identifica, es la identificación del problema y la cantidad de contagiados, el riesgo más grande. Eh, no tenemos información suficiente. Debo de reconocer y debo de decir que Brasil es uno de los pocos países en América Latina que desde el primer momento empezó a identificar contagiados poblaciones indígenas. Es decir, en el dato oficial empiezan a aparecer los datos de indígenas, personas indígenas contagiadas este, y en peligro. Y esto es sumamente importante, sumamente importante porque te da la magnitud del problema. Pero nos entra la duda si los datos son confiables porque en realidad estamos hablando de unos países que no han tenido la capacidad de poder demostrar la realidad de sus pueblos de manera auténtica. Y en ese sentido, los datos que conocemos de toda América Latina son dudosos. Nuestras estadísticas y las instituciones que hacen los estudios y publican estas estadísticas y estos datos sobre las realidades sociales en América Latina no están seriamente legitimadas, sino más bien tienen muchos cuestionamientos. En ese sentido, tenemos primero un enorme riesgo con las poblaciones de Brasil. Segundo, no hay, hay las suficientes políticas públicas que puedan atender y enfrentar la situación de riesgo. Tercero, las camas de hospital y la atención cuando la enfermedad ya avanzada necesita cuidados intensivos, solo están en las capitales y en los centros urbanos mayores. La atención que podemos encontrar en las áreas rurales y en la selva es casi nula. En consecuencia, Brasil tiene un riesgo enorme, igual que toda América Latina, porque muchos de los datos que estoy mencionando son similares en cada uno de los países de América Latina. Tu micrófono, Javier. Pasamos la palabra entonces a Mariano Quiroga desde Buenos Aires. Hola, Álvaro. Hola a todos y todas que nos están siguiendo. Eh, justamente sobre, sobre esto que nos estabas contando, Álvaro, esas enormes desigualdades y esa falta de, de infraestructuras y, y de logística para atender a las necesidades de los pueblos originarios, el FILAC realizó hace, hace un par de semanas un, un informe, dio a conocer justamente este estado de situación, buscando... Una, una reacción de parte de, de los gobiernos, de parte de los organismos internacionales para dar una respuesta. Quería saber si se había podido avanzar de alguna manera, si había ya algunos gobiernos que estaban realmente tomando alguna medida más concreta para, para facilitar el cuidado de, de estos pueblos que, que, bueno, que históricamente son los más vulnerados, ¿no? más vulnerables hoy por hoy. Bueno, efectivamente, nosotros hemos hecho varias acciones eh, bajo ese mandato que la plataforma eh, entre el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el Foro Indígena de Avia Yala juntos establecieron. Y lo primero es que tuvimos una comunicación directa, un, una correspondencia con todos los jefes de Estado y de gobierno del continente, informándoles sobre las preocupaciones, y las propuestas que las organizaciones de pueblos indígenas de cada uno de los países estaban planteando para poder enfrentar la pandemia. En segundo lugar, se articuló un proceso organizativo que hizo dinámicas de comunicación por un lado y dinámicas de monitoreo por el otro. Así que dos redes, una de comunicadores y otra de gente que identifica la realidad y nos la comparte. Y a partir de eso, se empezó a trabajar en el primer informe. Un informe que igualmente se envió a los principales organismos internacionales, a los bancos internacionales y a los gobiernos. Y a los gobiernos, tanto a las organizaciones como a los jefes y representantes de los gobiernos que tenemos ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasó a continuación? Yo diría que hay mucha indiferencia ante la realidad de los pueblos indígenas. Es decir, no hay una verdadera preocupación. Cada uno de los países está aprobando nuevos presupuestos, incrementando sus presupuestos. Cada uno de los países de América Latina está haciendo negociaciones con el Banco Mundial y el, Fondo, y el Banco Interamericano de Desarrollo para incrementar los créditos específicos para el tratamiento de la pandemia y para la recuperación económica. Sin embargo, en muy pocos de ellos se menciona a los pueblos indígenas y mucho menos hemos conocido a profundidad de acciones novedosas o acciones nuevas, para atender a los pueblos indígenas a raíz de la pandemia. A pesar de eso, también debo de reconocer que hay algunos países que han avanzado más en el manejo de la situación eh, que están viviendo los pueblos indígenas. Y puedo mencionar, por ejemplo, a México, que a pesar de las limitaciones en términos de la información, las iniciativas que el Instituto este, eh, de Pueblos Indígenas el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está realizando en términos de los idiomas indígenas en coordinación con el Instituto Lingüístico. Son interesantes. Hay una posibilidad de información alrededor del mismo. Igual que en otros países, el tema de los idiomas y el manejo de los idiomas es tal vez el único avance significativo que se tiene. Las coberturas en el área rural, la capacidad de tener enlaces entre un manejo primario y un manejo intensivo de enfermos eh, ya por la pandemia es terriblemente limitado. La posibilidad de tener hospitales y la cobertura de camas de hospital sigue siendo la misma y no ha aumentado en términos de poblaciones indígenas. El riesgo se incrementa día a día. Eh, muchas gracias, Álvaro. Queremos recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Álvaro Pop, él es secretario eh, técnico del FILAC, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica, de América Latina y el Caribe. Eh, Álvaro, yo quería consultarte eh, específicamente acerca de Bolivia, ¿Mm? eh, Bolivia que tiene una población. Eh, en, en, una gran, en una gran mayoría indígena, ¿no? de origen indígena, eh, cerca de un 60% de la población pertenece a las naciones originarias, y está claro de que todos los pueblos indígenas tuvieron en el transcurso de... El proceso de cambio liderado por Evo Morales, fuertes avances no solo en términos objetivos sino en términos subjetivos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valoración haces hoy de la situación de las naciones indígenas luego del derrocamiento de Evo Morales y, precisamente, cuál es la situación en relación eh, a la pandemia que viven hoy las comunidades indígenas, las comunidades originarias del país? Muchas gracias. El caso de Bolivia merece una reflexión de contexto. Y efectivamente, eh, en los últimos 12 años, Bolivia tuvo indicadores nuevos totalmente históricos. Eh, en primer lugar, yo diría que el, todo el tema del empoderamiento de los pueblos indígenas sufrió un ascenso importante. Tú ves una mirada diferente en las mujeres indígenas en Bolivia hubo toda una legislación y la reforma constitucional generó dinámicas de participación eh, absolutamente novedosas en el continente y en el mundo. El tema de tener el primer presidente indígena a nivel mundial y de la historia generó también procesos de transformación, procesos de inquietud y procesos de cuestionamiento sobre el tema de la democracia. ¿Y por qué digo de cuestionamientos alrededor de la democracia? Porque, por ejemplo... Las dinámicas propias de los pueblos indígenas se manejan a partir del consenso, del servicio y del valor de la palabra. Mientras que la democracia se maneja a partir de los votos y es absolutamente individual. Mientras que los pueblos indígenas son colectivos, la democracia es, la democracia electoral es un voto, una persona, es individual. Y hay normas, dinámicas, procedimientos, requisitos que excluyen a ciertos grupos en el marco de la democracia. Las democracias tienen un, un, una predominancia en términos del capital que se consigue para precisamente ganar elecciones. Y eso no existe en el servicio que se presta cuando eres autoridad desde los pueblos indígenas. Entonces, esos cuestionamientos se empezaron a dar también desde Bolivia, pero desde el mundo hacia Bolivia. Pero los procesos de transformación generaron un crecimiento económico verdaderamente significativo y continuado durante varios años. Eso permitió nuevas oportunidades de, de desarrollo para eh, todas las poblaciones y toda la sociedad boliviana. El ambiente de crecimiento y de desarrollo que tenía eh, Bolivia en términos generales, tanto de blancos, mestizos, eh, indígenas, afros, era muy importante. Creo que también hay que reconocer que la dinámica de un proceso nuevo tenía sus propias contradicciones internas. La necesidad de definiciones nuevas, la necesidad de enfrentamientos novedosos a problemas sociales que implicaban relaciones interculturales. Fue el primer experimento global histórico en un momento de alta intensidad del manejo de la democracia desde un enfoque intercultural. Sucedió lo que sucedió, las fuerzas se jugaron en Bolivia y tenemos lo que tenemos. Y ahora podemos ver la diferencia. Vemos una sociedad que tiene necesidad de mayor orden, de mayor eh, proceso de horizonte, en el sentido de hacia dónde quiere ir como sociedad. Así que es un momento de incertidumbre. Y esas incertidumbres se reflejan precisamente en el tratamiento y en el manejo de la pandemia. Los informes que tenemos sobre Bolivia son, son, son seriamente cuestionados y vienen de la parte oficial y desde de la parte de sociedad civil y desde la parte de los pueblos indígenas. Falta también articulación. La crisis generó una desarticulación significativa en Bolivia. Falta ahora un proceso de mayor articulación. La falta de certeza sobre la democracia, sobre el proceso electoral, genera también... Todo este ambiente que no ayuda al combate a la pandemia. En resumen, Bolivia está sufriendo, y quizás es de lo que menos se sabe, una de las mayores amenazas a su estabilidad a partir de cuestiones de salud. La crisis por el dengue y la crisis por ahora por la pandemia están generando una inestabilidad muy fuerte. Bolivia tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Y tienen más de 5.000 casos en este momento de coronavirus. Mientras que, por, el, por poner una referencia, Guatemala tiene casi 20 millones de habitantes y tiene dos, un poco más de 2.200 casos de, eh, eh, contagiados por la pandemia. Te demuestra que hay un incremento y una situación explosiva en la realidad boliviana que van a tener que atender urgentemente las autoridades. Y ahí ha habido una crisis, han tenido que estar cambiando por razones de corrupción a varios ministros de salud, así que la estrategia falta de fortalecerse y esperemos que en los próximos días eso cambie de manera sustantiva. Ojalá. Muchas gracias, Álvaro. Eh, damos el pase a Vanessa nuevamente, por favor. ay, ay. Bien. Uh, otro tema que nos toca aquí desde Brasil es la cuestión de los indígenas Guarau, que son indígenas venezolanos y que cruzan la frontera desde Venezuela por Roraima y llegan a Manaus o, van, o se van a Belén y están llegando también hasta el nordeste del país. Son regiones brasileñas con eh, un empobrecimiento muy grande y entonces, esas personas llegan y tienen una situación de vulnerabilidad muy, muy, muy fuerte. Y bueno, hay ahí alguna asistencia por parte de Brasil. Y yo, que me gustaría saber, conocer, es la cuestión de cómo están los indígenas en Venezuela. Y si hay en Venezuela un programa, si conocemos un programa, medidas, efectivas y que sean destinadas a la población indígena. Eh, solo un paréntesis, los Guarau, ellos son nómades, entonces ellos siempre cruzan, cruzaron la frontera, pero es una migración un poco impactante en el escenario que tenemos uh, en Brasil por la cantidad de personas, pero ellos sí migran de una parte a otra, siempre se van y vuelven, pero ¿cuál son, ¿cuáles son las políticas en Venezuela para la población indígena? por favor? Muy bien. Bueno, para empezar debo de decir que tenemos poca información de Venezuela. El informe que recién presentamos la semana pasada no tiene suficiente información de Venezuela por diversas razones. Hemos hecho una comunicación oficial para recibir información y esta información ha venido eh, muchos días después de haber este, terminado el informe y nos eh, compartía las autoridades del gobierno de Venezuela que tenían limitaciones para accesar al internet y tener eh, el traslado de la información. En segundo lugar, eh, lo que sabemos es que efectivamente las condiciones de los pueblos indígenas en Venezuela son similares a muchos otros países de América Latina y la atención y la capacidad de inversión que se está teniendo en Venezuela para atender a pueblos indígenas ha sido limitada tienen la ventaja de que tienen un proceso de organización en el cual la comunicación con las autoridades es un poco más eficiente. Sin embargo, eh, sigue teniendo un enorme riesgo y no podría referirnos a los datos explícitos de Venezuela, porque como dije al principio, no los tenemos y lo que sabemos no nos permite hacer un análisis sobre pueblos indígenas. Sobre el caso de Brasil, nos llama a un problema mucho más grave. Y es que este, estamos hablando en América Latina de más de 200 pueblos en aislamiento voluntario. Estamos hablando de más de 400 pueblos con menos de 3.000 gentes, con menos de 3.000 miembros. Y estamos hablando de 100 pueblos transfronterizos, a lo que tú te referías del tema de las migraciones. Así que no es solamente un pueblo. Cuando hacemos el análisis de toda América Latina, encontramos 100 pueblos transfronterizos. Y los pueblos que quizás están en mayor riesgo de todos los pueblos de América Latina son los pueblos transfronterizos. Porque están en la disyuntiva de la atención de un país, o del propio, o de cualquiera en donde están pasando. Hay regiones este, amazónicas que incluso tienen transfronterizos entre tres países. Y eso genera una crisis humanitaria de amplísimas dimensiones. Una de las quejas y una de las preocupaciones que yo he dicho en varios medios de comunicación es la falta de cobertura un poco más especializada o quizás un poco más profunda sobre la realidad de nuestros pueblos. Porque efectivamente tenemos que reconocer que los medios de comunicación, los grandes medios, le han dado cobertura a la realidad de los pueblos indígenas y hay una alerta global, digamos, de que los pueblos indígenas son los más vulnerables. Pero hay ahí una realidad diversa y la preocupación más grande que tenemos son los pueblos transfronterizos, son los pueblos de minoritarios de menos de 3.000 personas y son los pueblos en aislamiento voluntario. Y, y sobre todo la cantidad en el Brasil que están muriendo, no tenemos el dato exacto. Y esa es una preocupación muy grande ante el hecho de que pueden ser pueblos minoritarios. No tenemos datos exactos en Mesoamérica, no tenemos datos exactos en la región andina. Y lo peor aún es que no hay una preocupación sólida de los países por atender estos pueblos. Reconocemos, por ejemplo, que mencioné el caso de México hace unos momentos y menciono ahora el caso de Perú, Perú, que ha tenido algunas iniciativas en el tema de pueblos indígenas, la, el tema de los idiomas, la iniciativa de Guatemala por hacer eh, traducciones desde la Academia de Lenguas Mayas, pero se quedan ahí. No hay una interpretación adecuada de la prevención. No puedes llegar al área rural y decir, lávense las manos simplemente, cuando hay un problema de agua. No puedes llegar a las comunidades rurales y decir, Vayan a un aislamiento voluntario, cuando las comunidades son intensamente colectivas, Necesitas dar otro tipo de mensaje y, sobre todo, explicar de dónde viene la enfermedad, cuáles son sus características y cómo hay que manejar en términos de los tratamientos, porque las comunidades tienen muchas respuestas propias que podrían ayudar a este tipo de situación. Entonces, eh, lo que tú preguntas de Brasil, lo que tú preguntas de Venezuela, tiene características específicas, pero también tiene características similares al resto de la realidad de los pueblos indígenas en América Latina. Mariano, desde Buenos Aires, por favor. Sí, justamente, Álvaro, nombraste... Algo que, que me interesaba mucho eh, destacar ¿no? para, para, para esta entrevista, me parecía que era importante ponerlo sobre la mesa, porque bueno está el, el aislamiento voluntario, incluso tengo entendido que hay pueblos originarios, comunidades, que, se han, que han creado una suerte de, de defensas para evitar la llegada ¿no? de de posibles transmisores de, de, esta, de esta enfermedad, de esta pandemia, eh, pero hablaste también de los saberes que podrían aportar los pueblos originarios, que ese es, es, es otro tema que, que se tiene siempre, que se pierde, ¿no? Es un saber, una, un, eh, una, una cultura ancestral que nos perdemos, digamos, los, en las grandes ciudades, en, en, la, en el pensamiento occidental que prevalece en, en, nuestra, en nuestras culturas, nos perdemos quizás de, de poder eh, encontrar una amalgama de, de saberes donde, donde estén más presentes esa, esa cultura. ¿Qué nos podés contar en términos de habilidades o, o, o cuestiones, digamos, que estén trabajando desde la medicina o desde la prevención, que podrían ser adaptables para todos y que quizás... Tendríamos que, que empezar a mirar con más atención. Sí. Um, el primer informe que hicimos está mapeando la realidad de los pueblos indígenas en América Latina. El segundo informe va a darnos el mapa de las zonas de riesgo, de más alto riesgo, lo que les mencionaba a partir de, de, de la realidad de los pueblos transfronterizos, los pueblos en aislamiento... Los indicadores que ya sabíamos sobre este, seguridad alimentaria, sobre cuestiones alrededor del agua, este, situaciones de abandono en términos de atención médica y demás. El segundo informe, ese es el segundo informe, y el tercer informe va a referirse precisamente a las experiencias que desde la comunidad se están dando para la prevención y para el tratamiento de la enfermedad. No es que tengamos la opción como pueblos indígenas de escoger entre el sistema convencional de los estados de salud, pública incluso, y los tratamientos propios de nuestros pueblos. No, no tenemos esa opción. En las comunidades y pueblos indígenas de todo el continente, más bien precisamente por el abandono, se tiene como primera opción el tratamiento propio desde la atención de las comadronas, los componehuesos, todos los tratamientos psicológicos que los guías espirituales dan, han permitido la sobrevivencia de estos pueblos. Y, y se ha convertido en una fortaleza, de tal manera de que cuando migramos a las zonas urbanas, cuando accesamos a costumbres y hábitos eh, más occidentales, Traemos consigo nuestros conocimientos propios, el manejo del eucalipto, por ejemplo. En muchas zonas de pueblos indígenas, en territorios de pueblos indígenas del continente, hay comunidades que están haciendo tratamientos de base de eucalipto. Hay incluso en el Perú zonas en donde se están estableciendo mecanismos de vaporización de, a partir del eucalipto y otras hierbas para hacer este, limpiezas eh, generales, masivas, en esas regiones. Y yo debo de reconocer que nos queda la sensación de cierta ingenuidad de nuestros pueblos, porque muchos dirán, pero no, no entienden que eso no va a funcionar. Probablemente no. Pero hay cierta seguridad de que en algo ayuda, ante el absoluto abandono que viven, las comunidades y los pueblos indígenas, la salud de los niños. Nosotros hemos crecido y hemos llegado a la edad adulta gracias a estas abuelas, gracias a estas madres, gracias a estas comadronas que han atendido. Y entonces la experiencia que tenemos en toda América, incluyendo la zona de habla inglesa, Canadá, Estados Unidos, México, hasta la Patagonia, son experiencias de muchísima sabiduría en el tratamiento de estas situaciones. Ahora, tenemos que reconocer que es una enfermedad externa en la cual los riesgos son mucho más grandes porque este, eh, esta pandemia no, no tiene las condiciones, la población indígena inmunológica capaces de enfrentar adecuadamente esta enfermedad. Por eso los tratamientos tienen que ser también desde la parte occidental. Hay que tener mucho cuidado en, en, en decir simplemente que las capacidades de los pueblos pueden enfrentar esto, porque la pandemia es externa y en consecuencia la vulnerabilidad es mucho más amplia. Hemos tenido en América muchas experiencias o otras experiencias de pandemia, la, la fiebre española, el dengue y otro tipo de situaciones que han diezmado a las poblaciones indígenas. Y en consecuencia, eh, si a esto le sumamos las limitaciones de salud pública, el riesgo de las poblaciones son grandes y su única oportunidad en muchas regiones y en muchos casos es esta capacidad ancestral de manejo de la medicina tradicional, la medicina indígena, la medicina ancestral. Gracias, Álvaro. Eh... Otra consulta, quizás sea prematuro ante la, la dramática situación eh, que describes y la, la urgente necesidad de, eh, digamos, de un, de, de, de un análisis y de una acción diferenciada eh, de los gobiernos respecto a los pueblos indígenas. Sin embargo, es necesario preguntarse eh, hay en curso mucho análisis eh, sobre lo que sucederá en el mundo una vez que la pandemia esté relativamente controlada. Eh, ¿Puedes comentarnos eh, cuáles son algunas de las visiones de los pueblos indígenas al respecto? ¿Qué se, qué se está discutiendo? ¿Qué se propone, eh, aún en toda la diversidad, obviamente, desde el ámbito indígena para, para el mundo que nos espera? Es una gran incertidumbre. Antes de que la pandemia llegara al continente, habíamos tenido una serie de reuniones para discutir y actualizar el concepto de desarrollo que desde los pueblos indígenas se está manejando desde siempre. Un concepto de desarrollo basado en su identidad, muy respetuoso de los contextos, especialmente de la naturaleza y capaz de, ser, de tener una visión colectiva de su, de su propio proceso y de su propia dinámica. Por eso, dinámicas como las cooperativas tienen eh, cierto éxito en las comunidades de los pueblos indígenas, porque precisamente logran adherirse a ciertos de estos principios que tienen los pueblos indígenas. Y, y en eso llega la pandemia. Entonces, en, en las discusiones que aún estamos teniendo, la perspectiva del futuro todavía se ve de manera muy eh, triste, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo con influencia y con impactos muy negativos en la sociedad, en las sociedades de los pueblos indígenas. La capacidad de poder enfrentar unas oportunidades nuevas se disminuyeron. Hay comunidades de pueblos indígenas que habían tenido ciertos avances en el continente en términos del comercio, en Mesoamérica, en la región andina, en la región amazónica, tenemos experiencias de pueblos que habían avanzado en el comercio, que habían encontrado en el mundo de la globalización algún mecanismo de conexión para sus productos, para su pesca, para su agricultura, y eso ha retrocedido significativamente. Entonces, el primer impacto en términos de esas de estos pueblos es el, el retroceso por lo menos de 10 años. Y eso significa que posterior a la, a la pandemia, lo que eh, desde el que en diálogo con la plataforma tenemos que ir preparando es precisamente los nuevos procesos de desarrollo con identidad que hay que preparar. Y esto va a implicar un diálogo definitivo con los gobiernos, con la cooperación y en, en algún sentido... Con, la, con las empresas dispuestas a tener una visión de un nuevo proceso de desarrollo, de una nueva situación de mundo. Y ese es verdaderamente un reto. Y es un reto para el FILAC también poner a discutir a los gobiernos, los pueblos indígenas y las empresas en un nuevo horizonte de cara al futuro. No estamos totalmente claros por dónde va a ir, pero sí estamos claros de que hay que enfrentarlo en un diálogo absolutamente prioritario con los pueblos indígenas como actores fundamentales de su propio futuro. Así es. Eh, Mariano Quiroga tiene una pregunta más desde Buenos Aires. Adelante, Mariano. Sí, en realidad es una pregunta que, que otra vez vuelve a, a enlazar con esto último que, que nos estaba comentando Álvaro, ¿no? Porque no, no está del todo claro todavía cómo, cómo surge, cómo aparece este, esta mutación del virus eh, que, que, que termina derivando en esta, en esta pandemia pero lo que sí está claro es que uno de los grandes ingredientes para que esto esté sucediendo tiene que ver con el modelo de desarrollo y, de, y económico que vivimos en, en el planeta, por lo tanto eh, es inevitable que nos estemos cuestionando todo esto en este momento. Eh, no solamente los pueblos originarios se lo plantean, sino que me parece que empieza a ser cada vez más la cantidad de gente en todos lados ¿no? que, que, que se lo plantea Quizás eh, aprovechar, Álvaro, tu, tu conocimiento de, de, de toda esta cultura ¿no? ancestral y demás, para saber un poquito eh, cuáles deberían ser, desde, desde una perspectiva originaria, algunos de estos nuevos, este, nuevos modelos que pudieran reemplazar justamente a, a este que nos, que nos trajo hasta esta encrucijada. Es la pregunta del millón, en realidad. Es la pregunta de preguntas. Y, y no me voy a atrever a hacer una respuesta eh, demasiado directa. Así que voy a, voy a tratar de encontrar algunas señales que nos permitan juntos ir encontrando una respuesta. Pero me parece que la primera cosa que el mundo tiene que recuperar como modelo, modelo hacia el desarrollo eh, respetuoso... Eh, de las diferencias, respetuoso del ambiente, respetuoso de la naturaleza, tiene que ser en principio ese, eh, un modelo de desarrollo que sea capaz de cumplir con muchos de los principios medioambientales o ambientales en general que pregona. Tenemos que superar la hipocresía política que el mundo ha puesto de moda y que en los últimos 100 años se ha vuelto principio político de las grandes escuelas de gobierno. Y, y esa hipocresía dice una cosa y hace otra. Y, y pasa en la democracia, pasa en los modelos económicos eh, y, y que le ha hecho muchísimo daño a las sociedades. El individualismo le ha hecho muchísimo daño a las sociedades. Entonces el primer criterio que debe ser es respetuoso de esa diversidad. Un segundo criterio que me parece fundamental es regresar al análisis de las colectividades, al principio de las colectividades. Si afecta a uno, nos afecta a todos. Si beneficia a uno, tiene que afectar al, al resto. Y bajo esos criterios, cosa que no estoy diciendo nada nuevo, incluso este, un par de multimillonarios ya han dicho cómo es posible que yo tenga tanto dinero y tanta gente se esté muriendo de hambre. O sea, no, no, no estamos diciendo nada nuevo. Hay muchas verdades que tienen que recogerse y establecerse en los modelos este, eh, económicos, en los modelos, modelos hacia el desarrollo. Tenemos que superar la avaricia. Y esa es una cosa, una lección importantísima de los pueblos indígenas. Cuanto más tiene un poco, menos tiene el resto. Y, esa, y ese espíritu tan, tan, tan necio alrededor de la avaricia tiene que superarse de alguna manera. Y, pero podemos estar hablando de viejos principios, de viejas escuelas, de viejos paradigmas colectivos que, que se vuelven utopías si no pasamos por las transformaciones de los sistemas políticos. Y hay nuevos pactos políticos, nuevos pactos sociales que nos permitan, más allá del planteamiento de modelos, reconocer con sentido común la profunda necesidad de la gente la profunda necesidad que hay que atender urgentemente todos. Y ese sentido del todos es quizás el principio de un nuevo modelo, un modelo que me parece que en el caso de los pueblos indígenas va a priorizar el tema de la agricultura, el tema de la pesca en muchísimos lados, porque en ambos casos los sistemas alimentarios están vinculados a sus sistemas de identidad. A diferencia de Occidente, la identidad de nuestros pueblos está vinculada a sus sistemas alimentarios. No son independientes, una identidad cultural, una identidad política, a su manera de, de vivir y de comer. Y sus sistemas de alimentación trenzan toda una serie de formas y maneras de vida que se reflejan incluso en la gobernanza de sus pueblos, en sus mecanismos propios de administración del poder y del ejercicio del servicio. Y en ese sentido, a mí me parece que esa es una lección fundamental para el futuro, para el futuro de estos pueblos. Yo creo que la pandemia desnudó la realidad de los pueblos indígenas, pero también desnudó la capacidad de los estados. Tenemos que pensar en, a continuación, en, la, en una reforma del Estado de manera seria. En una reforma del Estado que trascienda a los partidos políticos que ya vimos que son absolutamente insuficientes. Tenemos que ser creativos ahora en recoger los principios que han permitido a los pueblos indígenas sobrevivir por miles de años, tener conteos de tiempo novedosos ahora, pero permanentes para ellos. Hace una semana en mi comunidad estábamos sembrando el maíz y cuando tú analizas por qué se hace eso, porque tiene que haber, en esa fecha, no tiene que ver con la fecha occidental de mayo, tiene que ver con la luna tiene que ver con la convivencia. Y entonces hicimos una, una, una comida familiar porque había que prepararse para la siembra una noche antes. Hicimos un encuentro en donde el principio es no comer carne, porque la, comer la carne afecta tu energía a la hora de ir a la siembra. Es decir, los sistemas alimentarios están vinculados a los procesos de identidad. Y eso quizá debe de ser un principio que tenemos que recoger de cara al futuro y le puede dar estabilidad a las diferentes comunidades que la sociedad humana tiene y que tiene que repensarse de cara al futuro. Gracias, Álvaro. Una última pregunta desde el Brasil. Adelante, Vanessa. Bien, en, en consonancia con esta cuestión que nos planteaste muchísimo bien, y perdóname que hable tanto de Brasil, pero es que vivimos realmente en un tiempo en que tenemos muchas inquietudes con relación a mi país. Y me gustaría saber rápidamente si crees en lo que hablan mucho aquí en un exterminio, en un genocidio de la población indígena. Y ahí estaríamos perdiendo en Brasil todo ese conocimiento que nos, nos hablaba recién. Sí, muchas gracias por tus preguntas y muchas gracias por recordarnos Brasil. Eso es muy importante. Uh, yo primero creo que un genocidio trae consigo una intencionalidad. La intencionalidad de la desaparición de un pueblo. Ese es un genocidio. Y muchos dicen que la pandemia no trae esa intencionalidad per se. Y por lo tanto, este, las muertes que van a ser verdaderamente impactantes en los pueblos indígenas no son en sí mismos un genocidio. Sin embargo, lo que sí provoca el análisis de genocidio es la intencionalidad, la predisposición de los gobiernos de no preparar y no atender la situación de los pueblos indígenas ante la pandemia. Esa intencionalidad es grave y en algún momento puede correr el riesgo de llamarse genocidio, porque ahí sí hay una, hay una intencionalidad. La, la situación de los pueblos indígenas no es nueva. Estamos muriendo en los últimos 200 años, todos los días, de manera provocada por la mala administración del agua, por el robo que están haciendo del agua en nuestras comunidades por el maltrato en el trabajo, por el robo de nuestras tierras, por la falta de una certeza jurídica en el tema de la propiedad comunitaria de la tierra, por el abandono de los de las mecanismos propios de alimentación de los pueblos indígenas, por la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas hacia los sistemas políticos, Supuestamente somos ciudadanos de plenos derechos en cada uno de estos países. Y en la realidad no sabemos cómo funciona el sistema democrático. No nos permiten participar en los partidos políticos. No tenemos la información de las elecciones. Es decir, hay una realidad de tercera o cuarta categoría en términos de ciudadanía de nuestros pueblos. No se hablan nuestros idiomas. Se desconoce el sistema político, económico y cultural de los estados, de la realidad de nuestros pueblos. Eso lo hemos venido viviendo en los últimos 200, 300 años. Y el tema ahora es precisamente cómo esa realidad se refleja ante una pandemia. El abandono está generando unas muertes. En consecuencia, eso sí puede llamarse un genocidio, porque hay una intencionalidad, y esa intencionalidad está generando la muerte de miles, y ojalá que me equivoque, de millones de indígenas en el continente. Y por supuesto que estamos perdiendo el conocimiento, lo perdemos día a día. Um, la posibilidad de que se pierda, cuando se pierde un idioma, se pierden miles de años de conocimiento. Cuando se muere el último hablante de un idioma se murió un idioma que tardó por lo menos 1.200 años en constituirse como tal. Y en Brasil estamos hablando de muchos, de muchos pueblos que tienen riquezas que aún son apetecidas por el mundo occidental. Pero es tan avaro ese mundo occidental que no reconoce esa riqueza, solo la roba, la explota y la usa en su beneficio. Por eso me parece muy acertado lo que desde el FILAC se dice de la necesidad del diálogo de saberes, el diálogo e igualdad de condiciones entre los pueblos indígenas y las sociedades occidentales, en el intercambio de conocimientos, no el abandono de los pueblos indígenas, pero tampoco el robo de sus conocimientos, sino la capacidad de encontrarnos en otras condiciones. Así que Brasil, que es el pulmón de la humanidad, tiene también que hacer una reflexión democrática alrededor de cómo administrar sus propios recursos como la enorme riqueza que tiene, no solo en términos del oxígeno, su selva, sus bosques, sino también sus pueblos. Y hay una riqueza enorme en el mundo que son los pueblos indígenas y que hoy por hoy están planteando un cuestionamiento crítico sobre la realidad, pero también traen propuestas para resolver muchos de nuestros problemas. Los pueblos indígenas tienen la administración de más del 70% de los bosques del mundo. Y sin embargo, nadie los está apoyando en esa administración. Nadie les da un respaldo, nadie les da un financiamiento por esa administración del pulmón del mundo. Muchas gracias, Álvaro. Desde el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América... Te agradecemos enormemente eh, en tu calidad de secretario técnico del FILAC eh, por, este, por el enorme contenido que has volcado en este diálogo y por el gran conocimiento eh, que, que seguramente pocos, digamos, de los que no pertenecemos a los pueblos indígenas tenemos conocimiento. Así que muchas gracias y bueno... Tienes la última palabra, nuestra, no solo nuestra gratitud, sino además expresarte que seguiremos acompañando eh, este enorme esfuerzo, eh, seguiremos cubriendo desde nuestros medios, como se hace cotidianamente con, con las problemáticas populares, con las problemáticas sociales, con las problemáticas de base, que eh, cubrimos los medios comunitarios y populares, eh, seguiremos eh, informando y, y, y volcando eh, en la voz de los pueblos indígenas a través de su propia voz eh, a la comunidad eh, intercultural. Así que tienes la palabra, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un gozo enorme haber conversado con ustedes y haber tenido este intercambio. Pero también de mucha inquietud, de mucha preocupación por lo que están viviendo nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo, en todo el continente, y que trae consigo la enorme posibilidad y el riesgo de la muerte para muchos de ellos. Quiero felicitarlos por ese trabajo maravilloso de recoger la voz de los pueblos. En mi papel de secretario técnico también tengo que reconocer que hay gobiernos y hay estados que están haciendo importantes iniciativas que tenemos que sistematizar, tenemos que reconocer y que tenemos que cuestionar y criticar para que efectivamente sean mejores. Como ciudadanos, como personas, como miembros de nuestros pueblos, tenemos que aportar a un ejercicio colectivo del futuro y el reto está en el futuro. Y ese diálogo intercultural, ese diálogo de saberes deberá ser fundamental. Y ustedes están haciendo su aporte verdaderamente significativo a eso. Invitar a un diálogo permanente a los gobiernos para que reconozcan la voz de los pueblos indígenas, apreciar y felicitar a los funcionarios que lo están haciendo, muchas veces superando lo que todo el sistema no les permite. Pero debo de reconocer que hay hombres y mujeres que también desde el gobierno están haciendo su intento y debo de apreciar, agradecer esos esfuerzos. Gracias a ustedes por este trabajo tan maravilloso que hacen. Gracias compañera, gracias a todos. Un abrazo desde Guatemala. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Álvaro. Gracias compañeros por, por participar de, de, este, de, de esta linda entrevista. Este ha sido una entrevista exclusiva del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América con Álvaro Pop, Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo Indígena de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Hasta luego.